El mejor pianista contemporáneo del Ecuador visita la hermosa Imbabura. Daniel Mancero Trío. Un concierto de primer nivel donde presentará sus nuevas composiciones. Un viaje donde la sonoridad de la música tradicional ecuatoriana es trastocada por el virtuosismo. Atuntaki, 22 de julio, 19 horas. Teatro Auditorio Lía del Complejo Fábrica Imbabura. Otavalo, 23 de julio, 19 horas. Casa de Arte Yaguarhuau Quillarina. Museo Viviente Otavalango. Entrada 5 dólares.